empata, y la siguiente desempata. Buenas tardes, La Marca. Me pica el culo, se roten. Ah, la dan? Hay que rascarse, mi bro. <risas> Buenas tardes, La Marca. Para la